Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez estamos con algo nuevo que nunca se esperaban Un nuevo juego del, del Fabbe fanverse que ha salido hoy Y si, sí, es wine Nights at Por 2 Por fin ha sacado el juego, el juego completo En el que volvemos a ver a nuestro querido huevo Y junto con sus personajes tipo caricatura Quieren ver cómo juego Wine Nights at Plumtys 2 pero, pero esta vez grabado pues aquí vamos, vamos a darle Play Game Y, so y vamos a sobrevivir hasta las 6 am Lo mismo que como en el primer juego Tiene la, mi tiene la misma dificultad ¿Sí? Déjame hacer una pequeña cosa Me si se necesita esto, pero si sí de apagar el web para evitar las notificaciones Y bueno, aquí está Flumpty Como siempre Quizás no lo noten, pero Apenas llega y ya, ya, me, ya me va a subir a la barra de pusura. O sea, que la barra de pusura es muy molesta Ya que de eso nos tenemos que preocupar siempre Cualquiera que haga este fan game esos pedros, la, esos pedros ladrando en el fondo No me gusta Ojo que esos, pedros, esos perros estén ladrando Esos señores del fondo que está escuchando No en el gameplay, sino de fondo en el micrófono Están quedando grabados la gente Los perros ladrando y aullando De verdad, ¿cómo odio tanto eso, de verdad? ¿Cómo odio tanto esto, de verdad? No tenemos que preocupar el payaso a partir de las dos. no tenemos que preocuparnos del payaso. Porque va a aparecer este hoyo en, lo, en mi oficina. No veo. Oh, y la de izquierda, perfecto. Pero no hay que confiarse, ya que el búho puede atacar también por la derecha. Además de atacar por la izquierda. Y es la que mantiene cerrado por, por normal. Otra vez, viene por derecha. Uy, estuvo cerca de matarme. Pero bueno, al menos le pude cerrar esto justo a tiempo. Por lo bueno, menos ahí está el como siempre... Está Vir de ahí, Cambia de posición de la cámara. Se acaba de irse. Están en las 7 junto con Plumpty hablando como siempre. Perdiendo el tiempo en vez de concentrarme en atraparme. Ahí se puede tocar la Nice de Freddy ahí. Ahora que puedo hacer el hoyo que puede aparecer. En la oficina. Hay que preocuparse siempre de ese hoyito. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay verde, ya no andate de aquí. Te odio que me hagas un encuentro paranormal. No lo veo. Otra vez a la derecha. Sí, lo que debería preocuparme era el búho. Pero lo que tengo que preocuparme ahora es del hoyo Ya se formó, porque ya el payaso ya está activo Ya se activó el payaso Ese Grunfus se ha activado Izquierda, no otra vez a la derecha Por esa razón no me confié Del búho Y ahora tengo que utilizar ahora al búho y al payaso Estar pendiente de su barra de paciencia Del búho, de que, de que no esté en la cámara y nos ayudo la cámara antes de mirarlo. Para en izquierda. Pero eso no tendremos que preocuparnos ahorita. Luz apagada porque hay en el payaso. ¿Ves? Ahí está Vándote de aquí, por favor esta llena más, más rápido la barra de expulsura que Virdey, Porque llena más rápido la barra de que plumty Y lo mismo también, solo que más rápido lo sube Por eso no me confié Derecha Cierra. Ay, otra vez ¿Cómo? Que no me puedo confiar, está Virdey otra vez Plumpy solo viene una vez y es apenas iniciando la noche ¿Cómo puedo odiar tanto a esta fumada? Ok Bueno, ya llenamos la barra de expulsura Pero no la hemos llenado mucho, mucho atrás de la mitad Estos sueños de fondo, de verdad, es que pueden romper el video el, el, el gameplay de video Por favor, Bo, no te vayas Antes, de, antes, de, antes de que tengo que lidiar con este payaso Voy a apagar la luz que ya viene para acá Y sí, ya está el anuncio Pero, pero tengo que esperar que el payaso se vaya para poder... Encender la luz, ya que no puedo usar la cámara Ya que no puedo usar la cámara mientras, mientras tengo luz apagada No puedo usar la cámara No puedo usar la cámara No, izquierda, perfecto Y sí no me tengo que preocupar porque ya sé que el búho va a venir por la izquierda. Porque eso lo tengo cerrado. Así que no lo sé, así que no tengo que hacer nada. Pero lo que más me preocupa es, el, más, es más el búho que el, que el Grunfus. Es la que más me preocupa. Porque, porque de eso porque cuando. Cuando cuando tu nueva paciencia esté a punto de acabarse. Acabarse, apagó la luz y ya. Ahí viene Birday también. Ahí, ahí viene Birday. Por favor, ándense los dos que tengo que liar al búho. El búho no se ha movido. Pero ya espero, se va a mover en cualquier momento el búho. Ya les digo de verdad que se va a mover. 4 de la mañana y creo que se va a mover el, el tipo ese de cabeza. Ellesaurio. El o sea, es un dinosaurio, pero con cabezas, con muchos ojos, porque tiene las cabezas de los humanos que murieron jugando al juego de Plumty y obvio va a venir por la izquierda uy que no he revisado al payaso pero bueno ya pude saber que aún le queda, aún le queda todavía y sí, se está moviendo ese ese tipo que llena por, casi por completo la, la barra expulsada como odio a ese personaje de verdad pero aún así me lo tengo que comer porque no hay manera no hay manera gente Ya se va a mover el payaso, así que tengo que estar pendiente ya. Ay no, va, está el anuncio ya. Y justo cuando tengo que esperar que el payaso se vaya de ahí para poder encender la luz. No está el búho izquierda. Eso es. Es el sonido que le evité su ataque. Ahora tengo que esperar. ¿Qué es? Hey, hey. Es que a veces me cuesta Porque mis dedos son muy grandes ya. Mis dedos son muy grandes Es que para a partir de las 4 am Y eso me puede joder mucho Porque ya, ya ya son las 5 Pero va a venir Ese saurio ese, ese va a venir Los dos vienen al mismo tiempo Esto es increíble Que los dos se vayan de aquí Eso es Si Voy a ver al búho. Que es la que más me preocupa el búho que, que el otro Luz apagada Váyanse por, por favor, váyanse Izquierdo otra vez Porque la izquierda no me tengo que preocupar, porque lo tengo cerrado siempre El de la derecha solo tengo esa que tengo que cerrar, en el caso que vaya por la derecha la cierro y cuando escucha el golpe, cierro a la izquierda. ¿Por qué? Porque a veces. Porque a veces puede venir por la izquierda. Y si viene por la izquierda, pues no tengo que preocuparme porque siempre va a estar cerrada todo el tiempo. Derecha. Bueno, la otra. Cierro a la izquierda. Como debes, como siempre. Nunca me doy a confiar y viene Plumpy. Este no da un poquito de tiempo, aunque solo da muy poco. ¿Cómo puede un cada arcade una reflexión? De verdad, no entiendo por qué. Por favor, 6am. Que no... Bueno, solo venía una vez, porque vino junto con Birday. ¿no? Sí, 6am. Me he pasado la noche. Espero que no me presente problemas de grabación. Por favor, gracias. Wine Night of plumtis 2. Taxamos el modo normal. Están los personajes Plumpty Bumpy, Birdy Boy Blam, The Owl, o sea, del Búho en español, Gruffus de Clam, o sea, Gruffus del Payaso, Creepy de Redman, saurio como pueden ver, el saurio es la que llena muy rápido la barra fusura, y Golden Plumpty que aparece en la oficina a bajar la cámara, se puede evitar apagando la luz o, o subiendo la cámara. Y si sí, pasamos del modo normal, está disponible el modo difícil. Quizás lo juegue en otro video o en un directo. Que vaya a ser en, en uno de estos de esta semana. Lo haga mañana o el sábado próximo. Espero que les haya gustado este video. Por favor, apóyenme con eso. 20 likes y hago el directo. Si este video llega a más de, de 700 reproducciones. Y 20 likes y hago el directo. Intentando pasar el modo difícil de Wine Nights at Plum 2. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo. No, nos vemos. Bueno, nos vemos en un próximo video, recuerda suscribirte, darle me gusta, compartirlo con tus amigos para que, para que seamos más gente y nos vemos en un próximo video, nos vemos, bye bye.